Hermanos buenas noches eh, Mi nombre es Ani Viviana Tuanama Pérez eh, Soy de Perú eh, Pastor Buenas noches también eh, Mi testimonio Les voy a compartir este, mi testimonio Del día miércoles um, El día miércoles por la mañana Me levanté con fuerte dolor Me dolía mucho la cabeza Este El parte del ojo también sentía como ardor, estaba con la fiebre incluso. Y luego ya este en la noche, aproximadamente este a las 11 de la noche me levanté que ardía. Estaba con toda la fiebre. Incluso estaba con el escalofrío. primeramente estaba con el escalofrío, pero bueno, lo llamé al pastor Davillan y el pastor me me oró. Me oró en ese momento y y este, sentí que en ese momento el Pastor David Jean estuvo orando bastante por mí, ¿no? quemando. Uno se puede sentir cuando el Pastor David Jean ora con mucho fervor y bueno pues cuando yo, Pastor David Jean, me dijo, este, hermana Ani, ¿cómo, este, ¿cómo se siente no? ahora? me dijo. Eh, pastor, y se me pasó el olor de, del ojo Se me había pasado, hermano, porque era, era ya un poco Pero más me la fiebre estaba también Y se me pasó y le dije, Pastor, estoy, estoy, este, se me subió bastante la calentura Y estoy sudando, le dije Y el Pastor David Yang me dijo, ese es el obrar del Espíritu Es el fuego del Espíritu Santo, me dijo Y así fue el día miércoles, hermanos y bueno, al día siguiente me fui a trabajar, pero ya me sentía ya bien, ¿no? me había recuperado bastante a lo que estaba. Y bueno, pues el día viernes me dolía la espalda, después que se me pasó todo ese malestar, me dolía la espalda, parte de los dos hombros, pero en el medio, parte, como decir, de la costilla, ¿no? Y le llamé nuevamente al pastor. Y justo ese día también mi hijo estaba mal, le dolía la cabeza, a Yesenia también, eh, le dolía la espalda. Y, y bueno, lo llamamos nuevamente, aprovechando que mis hijos también, no eh, aprovechando que ellos también estaban mal, lo llamé al pastor Ravillán, le dije, pastor Ravillán, mi hija está mal, Yesenia está mal, y Alessandro está que le duele la cabeza, y a mí está que me duele parte de la espalda. Y Pastor Ravillán me dijo que no me preocupara, que él va a orar por mí y por mis hijos y porque esta, este virus se ha extendido demasiado en Perú, no me dijo y que no me preocupara porque va a orar. Y Bueno, me dijo que agarrara la mano de mis hijos recibimos la oración de nuestro pastor Davillán, bueno con el volumen alto también para que mis hijos puedan escuchar la oración de mi pastor Davillan eh, y bueno con el pañuelo que nuestro pastor principal ha orado. Recibimos hermanos y luego de ese momento se me pasó la espalda. A mi hija también se le pasó el, el parte de la espalda, a Di Alessandro el dolor de cabeza y así. Y hasta el día de hoy, hermanos, pastor, nos sentimos eh, excelentes, nos sentimos muy bien. Y bueno, doy la gloria, doy la honra y doy las gracias a mi pastor Yarosli, quien siempre está orando por nosotros. También doy las gracias por la oración que mi pastor David Yang ha hecho por nosotros. Bueno, hermanos, eso es todo y muchas bendiciones y feliz domingo.